Boa, gente de ciencia, atopámonos unos metros por arriba de la zona alcantil, por lo tanto, los efectos de los factores abióticos vanse atenuando. Eso debería de hacer a vida un chisco más fácil en este punto, y e debería de haber también más biodiversidades. Pero sucede justamente eso aquí.